al doctor Boy hola <risa> que llevabas tanto tiempo <risa> el doctor Do Boy eh, que es mm, miembro de la Sociedad Internacional de Electroquímica investigador autónomo freelance de la, eh, doctor europeo por la Universidad de Barcelona especializado en ingeniería sanitaria eh, ha creado científicos por la verdad... <risa> Con Tomeu Palleras y con el decano de Biología del Colegio de Biólogos del, de, del País Vasco que nos ha realizado y elaborado un vídeo que vamos a poner después de la intervención del doctor Boy pero él ha estado aquí presencialmente y quiero aprovechar su presencia y su colaboración para que nos cuente alguna cosita y después ya eh, proyectamos el vídeo de, del decano. Gracias por estar aquí, voy. Gracias. Y muchísimas gracias por la presencia de hoy y por lo que se está organizando. Y tengo que empezar esta charla que intentaré que sea corta. Um, quiero empezarle para hacer un retrocedo en uh, la historia, porque tenemos que aprender de todo lo que ha pasado antes que llegáramos aquí. ¿Qué es lo que vemos? Que las humanidades que han, tido, que han existido, o digamos, la evolución del mundo, ha siempre llegado a momentos críticos, donde las civilizaciones han acabado, han acabado desapareciendo. ¿Qué es lo que pasó en estos momentos? En estos momentos críticos, cuando se estaba pensando que Estaban yendo a una evolución que en recta y llegaban a momentos cuando no llegaba la parte pensadora de nuestro, de nuestro ser humano para poder decir, oye, hay algo que no está yendo bien. No habían llegado a este pensamiento, no habían llegado a controlarlo bien, al final acabaron todos cayendo y el ciclo ha, sido, ha, ha seguido a dar otras nuevas civilizaciones. ¿Qué es lo que pasa ahora con lo que ha salido ahora? Es un golpe que sí que se ha hecho con buen pensamiento y empezó más de 80 años cuando ya se estaban cambiando los conceptos de la medicina. Desde la medicina que nos venía de la madre naturaleza, las plantas, allí con los señores de las petroleras, como cuando vieron que podían gracias a la química, cambiar y producir todos estos productos, hicieron una campaña terrible, pusieron centenares de millones ahí en Estados Unidos y llegaron a cambiar lo que es la medicina natural que teníamos hacia la medicina um, ¿cómo se llama? artificial de ahora. ¿Y qué es lo que nos da? Nos da que todos pensamos que tenemos que estar dependientes de lo que nos dicen los señores de las farmacias y de la Big Pharma. Cuando aquí estamos muy equivocados, toda la fuerza vital que necesitamos la encontramos en las plantas, la encontramos en lo que nos da la madre naturaleza. Pero quiero hacer hincapié en una cosa muy importante. Uh, nunca... En la historia de la humanidad ha habido gente que han sido capaces de decir, oye, en tal día, tal momento, habrá una pandemia. Nunca ha habido. Y quiero deciros una cosa muy extraña. Y yo empecé a dejar la parte investigadora, científica que ocupaba estos... 15 años en el mes de septiembre, cuando ya algunos vídeos me venían en septiembre de 2019 de cómo está evolucionando, evolucionando todo esto. ¿Qué quiere decir? Hace unos años, yo cuando escuché evidentemente este primer vídeo de una señorita africana que decía me voy a trabajar, pero ahora os mando un mensaje rápido. Todo lo que está yendo aquí están pensando en mandar a, ¿cómo se llama, millones de vacunas para ahí intentar verlo en África, cómo va a funcionar. Yo me puse a leer un poco, ¿eh? me he dicho, como científico vamos a ver cuáles son, cuál es el estado del arte. Todas las patentes que existían me puse a leer y leer y vi que, cuando se habla de coronavirus ya en los años 80 estaban ya en los libros ¿eh? yo estudié a la Unión Soviética estaban ahí en los libros y se estudiaba hemos convivido sin ningún problema pero ¿qué es lo que noto? en el 98 empezaron una patente después en el 2003 otra patente la Pasteur después él mismo en el 2013-15 y aquí vi que se estaban interviniendo sobre alguna cosa natural que estaba aquí, que nos hacia, no nos hacía ningún daño, pero se estaba interviniendo para que haga realmente daño a la gente. Yo creo que tenemos que aprender de lo que está pasando y después de eso llegar a prohibir completamente que alguien pueda jugar con lo que se llama. Viruses o lo que se llama microorganismos para fines a que dañe. Miren cómo podemos ser nosotros mismos tan malos para crear armas invisibles para que podamos destruirnos nosotros mismos. Miren cómo. Gracias. No, quisiera, no, no quiero entrar directamente dentro de la parte vírica, bacteriológica, pero quiero recomendaros una cosa, quiero recomendaros uh, lectura. Um, el colega mío, Bartomeo Palleras, había hecho un estudio muy detallado de la relación entre 5G y esta pinche gripe que llaman lo que sea. Quiero... Os recomiendo, por favor, que entren en Vimeo o Bitshoot que miren, que escriban Bartimeo Palleras o Tumeo Lamo. Y después de escuchar tu video, su video, hay dos artículos de 140 páginas. El primer artículo es de 96 o 100. El segundo es sobre asistencias sanitarias. Es de unos um, 39 o 40 páginas para que entiendan alguna cosa. Hay que saber que Ah, los médicos de Barbastro hicieron un estudio genial, fenomenal, donde han demostrado lo que estaba diciendo el colega sobre el polisorbato, pero donde han denunciado claramente que las vacunas de 2018-2019 incidieron conjuntamente con esto que se está pasando aquí, a que haya más muertos. Pero no voy, a, no voy a querer entrar en esto, Os voy a hablar de un término que nadie ha hablado hasta ahora, la 5G. Yo no voy nunca a ir con las palabras en mi bolsillo o comiéndome la lengua. Os voy a decir una cosa, todos los países que han sido implantando este 5G la han estado viendo porque nosotros somos energía, somos todos seres de luz pero somos energía. Por favor, lean bien todas las publicaciones que salen. Por favor, abran lo que se llama The Appeal, el llamamiento de Arthur Fistenberg. Cuando lo vean, verán 137 de los artículos más famosos que se han repercutado sobre las radiaciones electromagnéticas. Y van a ver que desde hace más de 10 años, 20, hay más de 2.000 artículos peer review. Hay que ir con mucho cuidado porque son artículos verificados por pares que dicen claramente que nuestra barrera energética no soporta radiaciones superiores a 1,8 gigahercios. Nuestro cuerpo humano no lo puede. Ahora, nos están cantando todos los gobiernos, incluso este gobierno de España, nos están cantando que vamos a ir a Internet of Things, vamos a ir a Artificial Intelligence, artificial Intelligence que es la inteligencia artificial, nos vamos a ir a todo lo que es Smart City o Smart Cars, para tener un, car, un coche que conduzca sin nuestras manos, al final acabaremos perdiendo el uso de nuestras manos. Nos están cantando como si fuera la salvación pero recuerden una cosa he dicho 1,8 gigahercios la 5G que van a plantar empieza a 3,5 o 3,7 gigahercios al, al valor de radiación electromagnética de 1,8 gigahercios nuestro líquido fisiológico nuestros canales de calcio el calcio que tenemos empieza ya a vibrar porque no somos nada más que energía, hay un polo norte y sur que estamos aquí y estamos con nuestras energías. hasta los pensamientos, los pensamientos que estamos emitiendo son solamente delta B potenciales y electricidad que nos hace pensar Imagínense ahora que estemos en un campo electromagnético tan fuerte, he dicho 3,5, pero imagínense una cosa, cuando se pondrán antenas de 5G de entre 100 metros, estaremos irrayando a 30 y a 60 gigahercios. Hay un loco que se llama Elon Musk que está ahí en la Silicon Valley, que está enviando cada semana o cada dos unas 40 satélites a altura de 500 kilómetros. Y estos juntamente quieren todos ellos enviar más de 100 mil imagínense más de 100.000 satélites a unos 500 kilómetros cuando lo que recibimos en los celulares a la tele a la radio están a, esta, a, a distancia de prácticamente 35.000 kilómetros imagínense que a a 500 kilómetros nos irrayan cada de estos satélites a 300 gigahercios y que después aquí que tengamos a cada 100 metros uh, antenas que nos están rayando y rayando a unos entre 10 y 30 o 60 gigahercios, imagínense una cosa que no sabéis, que durante este confinamiento no lo habéis visto, pero las antenas, las antenas de 5G, las torres que, eh, que emiten de manera gigante, se han multiplicado, pero se han multiplicado de manera tan, ah, ¿cómo se llama?, ah, tan lista o tan inteligente, que hasta un profesional se equivoca hasta un profesional dirá que esto no es esta antena ahora os voy a decir una cosa y escuchen y escuchen por favor o oh, miren el, um, después de mirar lo de Tumeu, después de mirar si apel sobre toda la evolución de las radiaciones miren la página de pedrocores.com también vais a ver mucho de, la, de las radiaciones y lo que hacen, pero hay que ver una cosa muy importante en estas antenas que se ha reflejado ahí en Francia y en Suiza. En el estudio de Bartomeu Temérez dice alguna cosa bien clara. Se observó que donde hay estas antenas, donde se las han implantado, sea aquí en Soria, Segovia y Talavedra, sea en San Marino, sea en Wuhan, sea, uh, ¿cómo se llama?, sea en, en Wuhan, sea en Italia, en la Lombardía, todos estos han, han sido los focos con más enfermedades. Y aquí viene una cosa que os van a sorprender. Os lo voy a explicar de manera científica muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos bajo la radiación electromagnética? Nuestro cuerpo ya yo no hablo solamente de que nuestro, nuestra temperatura corporal puede subir de 1 a 2 grados. Por lo tanto, si la temperatura nuestra tiene que ser de 36,6 grados, si sube de 1, estamos a 37,6, y cuando vais a hacer una temperatura ahí a un estadio de fútbol, te dirán, uff, tú no puedes ya. Ahora bien, cuando estamos bajo estas radiaciones electromagnéticas, nuestras células entienden y ven que hay algún peligro. Como ven que hay algún peligro, las células tienen que comunicar entre ellos para organizarse, para defenderse del peligro que está viniendo. Cuando están en comunicando, lo que están enviándose se llama exosomas. Hay también epísomas, pero me paro sobre lo que es exosoma y, por favor, fíjenselo bien. Cuando se hizo uh, la secuencia de ARN de este exosoma, obtenemos la misma respuesta, esperamos lo mismo que lo que llaman este pinche no sé qué. Han obtenido lo mismo que lo que han visto los chinos. Lo mismo que lo que han visto los de, uh, ¿cómo se llama? los de Fort Dietrich. Lo mismo. Por lo tanto, en cuanto aumenten la modulación, recuerden una cosa, que es muy importante, yo de pequeño siempre cuando estuva, estudiaba escuchaba la radio y escuchaba mucho desde mi país, Senegal, la radio española para practicar bien el, el español, ¿no? pero en la radio senegalés siempre estaban diciendo estábamos trabajando en modulación de frecuencia desde los 70, 80 pero ahora bien, es donde os recomiendo escuchar el video del doctor José Luis Sevillano es español, médico y trabaja en francia ha hecho un estudio en el sitio que asombradores porque ha visto y ha, ha, ha observado que durante el confinamiento en francia había siempre la gendarmería ahí por debajo de los uh, por debajo de los, uh, de los de las antenas y en su pueblo donde está la colina ahí donde está el montecito más alto estaba esta antena grande y la familia que vive ahí cerca tenía todos sus problemas. Pero lo que más impacta es cuando dice que a un señor que estaba él mismo, ¿cómo se llama, cuidando, se cayó por culpa de que habían, hecho, habían, habían aumentado la intensidad. Esto se llama la modulación. En cuanto a estas antenas que veis aquí, que nos vemos a la zona franca en Barcelona, además a veces salen de forma redonda y son bonitos, uno dice, ay, ¿qué es esto? En cuanto se modulen y que lleguen a los 30, entre 30 y 60 gigahercios, es cuando estas mismas antenas se están quemando de interno por la sobretensión que hay ahí, por la energía que hay y se están yendo ahora a incendios. Imagínense si pueden llegar a tan fuerte lo que pueden hacer a nuestros cuerpos humanos. Yo he querido centrarme en esto. ¿Por qué? Porque científicamente hablando hay, hay suficiente documentación para que se pare la 5G, para que se haga una moratoria de la 5G hasta que no se demostre que es inocuo para la salud. Fíjense en una cosa quien está fabricando un coche, un avión o un helicóptero o una moto, tiene que demostrar que no va a matar. Tiene que demostrar que es un único para quien lo va a conducir. Ahora, ¿por qué nos van a poner una tecnología con tanta énfasis en todas las superficies, en todos los rincones del mundo, en cualquier sitio, hasta en los bosques? Nos lo van a imponer cuando no han determinado si nos va a hacer daño o no. Ahí me paro y quiero que vayan investigando. Ahora quiero acabar mencionando la conferencia que hemos tenido en la Tabla Rotona de Arta, que hemos tenido ahí en Arta y que la alcaldía había prohibido, pero. Le salió, creo que por la culata, porque ha salido más de cinco videos que están circulando y lo vais a recibir donde se ha puesto una realidad. Mire, yo sé que siempre cuando hay una idea oficial, cuando se mira dentro de esta idea oficial y no vemos la lógica, la tenemos que decir que no. Cuando en, la, en el hospital hay problemas, llaman al médico para saber qué es lo que pasa, lo que está pasando. En el taller de mecánico, al mecánico o al electromecánico, puedes suponer a cualquier sitio que sea le llamarán al especialista hasta para los zapatos, pero porque cuando sale un problema científico tan gordo, el político y el parlamentario dice que lo va a decidir él mismo. Imagínense que el Parlamento de la Unión Europea ha adoptado y ha votado la ley de que se pueda vacunar con organismos genéticamente modificados. Pero miren... En dos días Luis de Miguel le decía, ¿eh? el primer día, el día, 10, el día 15 creo de julio que estaba, que se estaba explicando, pero aún no tocando el tema, ¿eh? haciendo hablar la gente de otras cosas, pero el 17 ya, votado. Pero cuando se estaba hablando de que vamos a comer ah, de manera genéticamente modificada, ha habido todo un tole y la gente no quería. Pero ahora tenéis una directiva que permite a cualquier país de Europa que pinchen la gente con vacuna, con OGM. Esto yo creo que es un despedazo que hay que ir mirando. Quiero recordar también que en esta, en esta tabla rotonda de ARTA hemos llegado a una cosa, que, que hay mucha gente ha dormido o que se está durmiendo y que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a los seres humanos que todos somos para el bien de la humanidad. Hemos visto que tantas las fórmulas... Gracias. Gracias. Hemos visto durante estos meses que las fórmulas, las demostraciones las eh, medicaciones todo esto evidentemente sirve para curar de las enfermedades que hemos siempre tenido no ha habido ninguna pandemia porque no se ha demostrado ni el primer paso de los postulados de Koch por lo tanto lo que vamos a hacer todos es llegar al corazón de la gente, al corazón de la humanidad y para el bien de la humanidad. Por favor, háblense, expliquen a todos y que tenemos que hacer una cosa muy importante. No tener ningún miedo a nada y a nadie. El cuerpo humano es muy fuerte. Gracias. No tengan ningún miedo en abrazarse, no tengan ningún miedo en saludarse, no tengan ningún miedo si encuentran una persona que no lleva una máscara y no le tilden por favor como le estoy escuchando de mi ventana, que no, que póntala. Por favor, y Amemos, tenemos que amarnos, tenemos que llegarnos a todos, a los corazones, para poder despertar de este mal sueño, de este engaño. Muchísimas gracias, no quiero quedarme. Sí. Gracias. It's time gracias for, muchas gracias. Time It's time for tough for Truth It's time for Truth